Que podría estallar No me calmes Deja que patee Lo que tenga que patear No me calmes Todo de color. Me he visto de...